Aliente. Pero todo es un fracaso. Me retas en cada paso. Sientes como todo gira del lado contrario. Gritas, pero el silencio es extraordinario. Porque sin alarde puedes inhalarle a diario. Te consumes y consumes algo innecesario. Me pongo a prueba como todos yo soy. De los que se buscan otro modo, no soy. Que se queja si se complica Yo soy el que aprende y luego te explica Pero hoy es diferente y no sé qué está pasando La carga que llevo es poca y me está pesando Regreso porque no sé en qué estaba pensando Esta vida es tan simple pero me está matando Hoy no es un buen día aunque estoy acompañado No me acostumbro a ver este cielo nublado Solo quiero silencio porque me siento cansado No quiero hablar con nadie, solo déjenme callado El cansancio se apodera de mi entorno Quise arriesgarme pero no encuentro un retorno pedir perdón, no, me funcionó yo llevé las de perder y el fracaso me ganó, fuck ya no puedo defenderme intenté ser más valiente pero todo comunicación nunca ha sido mi fuerte, y si llevo la razón yo voy a contracorriente, me he vuelto a social, me aparto de la gente y es que como ser honesto ante personas que se mienten pero pauso, quiero ver más allá de lo obvio, tanto ruido me silencia así que pauso, porque acciones impulsadas por el odio, llevan a malas consecuencias, quise mi trozo de gloria pero vi la realidad, yo no doy odio si me odias, es notorio de verdad que solo tengo historia, busco mi felicidad, ya no quiero la victoria, si conlleva soledad, no quiero hacerme mano tal como otro diferente, y tampoco pienso sonar de como el resto, porque el mundo ya está todo de esa gente, y yo no soy nada especial por mostrar lo que siento, detesto el no ser capaz de controlarlo, y lo intento, te juro que lo intento, es esta soledad que no me deja reiniciar, lo pesa menos lo que sumo, si consumo lo que resto, ya no puedo ¡Suscríbete al pero...